Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia reumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión que hemos mencionado en el vídeo que hicimos sobre la fascitis plantar y que está relacionada con esta. Hoy os vamos a hablar de lo que es un espolón calcáneo, de sus síntomas, de su diagnóstico y del tratamiento fisioterápico que hacemos generalmente en nuestro centro. Pues bien, el espolón calcáneo es una calcificación de la inserción de nuestra fascia plantar en nuestro talón o hueso calcáneo. Es una calcificación que se crea por repetidas tensiones en la inserción de la fascia plantar. Esta calcificación hace que presione sobre nuestra fascia generando repetidas fascitis plantares o microroturas, haciendo que nuestra fascia se inflame y que produzca dolores bastante invalidantes. ¿Qué causas provoca sufrir un espolón calcáneo? El espolón calcáneo normalmente está asociado a la edad, aunque es una lesión que se está viendo últimamente también en personas jóvenes que sufren, que sufren sobrepeso o bien en aquellas personas que están muchas horas de pie. Pero por otro lado también debemos decir que otra causa de la aparición del espolón calcáneo es cuando existe mucha rigidez en los músculos gemelo, en el tendón de Aquiles y en la fascia plantar, es decir, en toda nuestra cadena posterior de la pierna. ¿Cuáles son los síntomas del espolón calcáneo? Al existir una calcificación justamente en nuestro punto de apoyo, los síntomas serán parecidos a la sensación como cuando tenemos una piedra en nuestro zapato. Es decir, los síntomas serán dolor punzante localizado en nuestro talón. Es un dolor muy agudo, sobre todo por las mañanas cuando se dan los primeros pasos. Pero además este dolor puede irradiarse hacia la parte del tendón de Aquiles y hacia la fascia plantar. Y en algunos casos se llega a observar cambios incluso en la coloración de nuestro talón. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Primero vamos a observar que hay dolor a la palpación o a la presión en la parte anterior de nuestro calcáneo. Pero además el diagnóstico del espolón calcáneo se va a realizar a través de una radiografía lateral del pie. En esta radiografía vamos a observar perfectamente una prolongación ósea, como una especie de pincho en la parte anterior de nuestro calcáneo. ¿Qué diferentes tratamientos se pueden realizar? Inicialmente, siempre se debe realizar un tratamiento conservador, aunque hay que decir que es complejo, ya que es una lesión en la que estamos presionando constantemente la zona en el momento que estamos caminando o bien cuando estamos de pie. Por lo que al principio habría que disminuir esa presión ejercida sobre el talón, por lo que unas taloneras o un calzado adecuado hará que la presión sea inferior que cuando tenemos un calzado duro o andamos descalzos. De por otro lado, es aconsejable bajar la inflamación de la zona del talón y de la fascia plantar, que con un tratamiento antiinflamatorio sería más que suficiente, siempre y cuando nuestro médico no lo haya prescrito. Otra opción de tratamiento es realizar fisioterapia. ¿Pero en qué consiste el tratamiento fisioterápico? Primero, se realizará un tratamiento antiinflamatorio y analgésico mediante electroterapia. Se harán estiramientos de las estructuras cercanas para disminuir la tensión, como son, por ejemplo, los gemelos, el tendón de Aquiles y la fascia plantar. En algunos casos, y si el espolón calcáneo es pequeño, la aplicación de ultrasonidos puede llegar a deshacer el espolón. En los casos más severos o en los espolones más grandes, se pueden utilizar ondas de choque. Es aconsejable realizar masajes de frío con una lata de refresco con el objetivo de ayudar a disminuir la inflamación. Y por último, se le aconseja al paciente que intente disminuir las horas que mantiene de pie o bien cuando está caminando.